Una, dos... ¡Ale, Ari, Ari, te acordás de a nosotros? Hoy hemos traído a Arnau que es hipnotizador profesional, para que nos ayude a recuperar la memoria de Ari mediante la hipnotización. ¿Tú crees que vas a poder ayudarnos con el tema de Ari? El tema de recuperar la memoria. Sí, realmente con hipnosis recuperar la memoria es una cosa que no es fácil. Bueno, como se ver. dice, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Reunir ahora Máximo Squad para empezar con esto. ¿Estáis preparados? Estamos preparados, Arnaud. No, la verdad oh, es que espero. Nervioso porque... Ah! Yo tengo miedo y Resulta que ellos nunca se han hipnotizado Yo me he hipnotizado simplemente una vez Y yo la verdad es que lo no paso mal Así que bueno, vosotros pues sois novatos Así que sobre todo, dejaos llevar Una cosa que siempre digo Que si notáis algo Disfrutad de las sensación. No me finjáis Nos dejamos llevar chavales Nos dejamos llevar chavales Rezamos un poco Chavales, mucha suerte mira, Vamos allá, mira Os pediré que pongáis los pies en el suelo Bien apoyados vale. Que os pongáis en una posición cómoda ¿Vale? Y simplemente que os relajéis Que dejéis el cuerpo relajado Y que centréis únicamente en mi voz Que si te es completamente a gusto Y os diré que pongáis las manos Rectas ¿Vale? así, perfecto. Y la mano derecha que la pongáis boca arriba, la otra mano la izquierda sigue boca abajo. Os voy a pedir que, viendo la posición de las manos que me están colocado, os pediré que cerréis los ojos ¿Vale? y lentamente que centréis atención. En cómo las tenéis puestas. Lentamente ¿Eh? quiero que imaginéis que la mano que tenéis boca arriba, en esa mano vais a sujetar una pelota metálica. Quiero que visualicéis esa pelota en vuestra mano. Y poco a poco vais a empezar a imaginar que esa pelota, poco a poco, se va volviendo cada vez más y más pesada. Quiero que quiero que notéis ese contraste entre una mano y la otra, que ese peso cada vez se va haciendo más y más pesado y se va volviendo más y más duro. Mientras tanto en la otra mano vamos a hacer unos cordeles en los cuales van a salir unos globos de helio. Mí, es que me duele la mano. Me duele la mano. Me duele la mano. Que van poniendo en esa otra mano y va empezando a hincharse y vais a empezar a notar ese contraste entre ese peso que cada vez se vuelve más pesado, y esos globos que cada vez van tirando con más y más fuerza hacia arriba Notáis como el peso, cada vez se vuelve más pesado, y esos globos cada vez se inflan con más y más fuerza Y es una como muy curiosa, porque notáis como cada palabra que digo, se van separando más y más Y no deja de ser vuestra imaginación que está jugando no, no, no, Y podéis no, no, no, no, fijaros en cómo ha cambiado no, la posición de las manos en abrir los ojos Fijaos en cómo han cambiado las manos, podéis abrir los ojos Y fijaros en la posición, ¿vale? Tú tienes una mano en la rodilla, otra te ha subido también Ahora, te, no sé qué estaba yo viendo, porque una te ha quedado igual, la otra te ha bajado y luego te ha no, subido No sé no, no, lo que no, no, ha te ha no. bajado muy bien, no, Guille Tío, estoy flipando que esto se es que Sí, o sea, sí, que no. real que no estamos fingiendo para nada no, no. Yo estoy como súper relajado Este tío va a conseguir que ari recuperar la memoria ¿lo Y sabéis, ¿no? solo este es el maldito primer truco Así que vamos por el segundo porque la verdad es que tengo muchísimo muchísimo pero miedo Y os lo prometo que no Estamos fingiendo Segundo truco, nos situamos al lado de la piscina Así que yo tengo un poquito, un poquito de miedo eh, Yo también, la verdad, porque Uf, Está cerca, eh Está demasiado, demasiado cerca Bueno, vamos a ver qué tal, déjame ese brazo relajado Como si fuera así de blablabla, así, tranquilo No te relajas cuerpo y te vas fijando como a cada palabra que te digo te vas sintiendo más y más gusto simplemente lo olvidas todo simplemente te das fijando únicamente en esa chimenea y cuando digas esa palabra la palabra déjate llevar no te das como el cuerpo se relajará de golpe que maldita pobre guillo ¿Por ¿Por porque no va, va a si morir va a morir ahora mismo que de de la de la de la la quiero que lo tire la bestia como pesado pero deja de hacer no lo muevas tú solo simplemente que se mueva se mueva el solo simplemente déjalo aquí que completamente relajado dos navegando, flotando, descansas, sí, eso ¡Bua! dejas el cuerpo relajado, completamente tranquilo y fíjate que estás, Guille, completamente pesado completamente tranquilo pero escuchando todo lo que te voy diciendo ha ¿no? caído como... Los ojos están completamente pegados, el uno contra el otro Es imposible despegar, cuando más fuerza haces, más y más se pegan Y es imposible, y es una situación como muy curiosa Porque te da mucha risa, no deja de ser tu imaginación que está jugando Y cuando más respiras, más se te pegan, es increíble Porque no, no se pueden despegar, y no pasa nada Mira, porque ese pegamento también va a pasar por tus pies Y tus pies poco a poco también se van a quedar completamente pegados al suelo Fíjate que lentamente ese pegamento pasa por los pies y quedan completamente unidos Si pruebas de moverlos, te cuenta que están completamente unidos Pruebas de despegarlos, los puedes mover un pelín, pero están completamente pegados y los palcos se despegan poco a poco, ya los pueden empezar a abrir, pero fíjate qué curioso los pies, que si pruebas de moverlos o de arrastrarlos. No, no, no. Pobre guiño, pobre guiño. Pobre guiño. No? No. Está temblando. Sí, pues, bueno, ahí te quedas, ¿no? Nosotros no. vamos. Caparomedia, ¿no? venga, a... ¿Sí? ¿Sí? la... adiós, te, te quedas. No? Es como que tengo el hueso y no me deja pasarlo. Entonces la pierna izquierda no puedo moverla. Estoy intentando tirar, pero no puedo moverla. No deja de ser la imaginación, mira, si cojo la mano y la pongo en la cabeza, la mano también se te queda pegada aquí, mira así. Y la mano se te queda también pegada aquí, mira, fíjate, si tienes moverla. Bueno, Guille, ¿qué sientes? Sí, Están haciendo de todo conmigo, tengo mucho miedo, ¿verdad? Sí, es, curioso, es curioso, es curioso, es curioso porque mira, respira profundo, mira aquí, ¿no? Calma, profundo, relajado, tranquilo, completamente en paz, súper relajado, tres, dos, uno, y a la cuenta de tres el pegamento desaparece y te sientes increíblemente aguas, o súper sea, tranquilo súper bien, mira, una, dos, ojos abiertos, bueno, buenas. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? Bien. Bien, bien, bien, raro Raro, porque los pies no podía movernos O sea, literal que tenía como los huesos y era como que no podía No sé, alright ah, Y habéis comentado también de que abajo no habéis bajado nunca, ¿no? A ver, el, no. el tema de abajo, bueno, pues, vosotros ya también sabéis que básicamente, bueno, pues no queremos meternos en la ascensora, ¿no? Porque están pasando cosas un poco extrañas en casa um, Sí, y bastante no, extrañas, la verdad No sabemos lo que hay, no tenemos ni idea de lo que hay, pero se escuchan ruidos un poco extraños A mí no me gustaría bajar abajo, la ¿no? verdad bueno. ¿Queréis alguna cosilla para...? perderle el miedo si queréis si entráis y si veis un poco lo que hay y también os quedáis un poco tranquilos si queréis pero vale, el no, squad. vale bajar así ¿Sí? a ver ya pero porque tú lo vas a bajar sí, sí, ¿sabes? Ahora, a bajamos dos que no hecho a lo mejor. mejor bajamos pero luego ya nos subimos bueno pues maximum squad vamos a va vamos a confiar en sí. Arrao vale. y sí, a ver antes de bajar, no olvides suscribiros a canal que es total pero que totalmente gratis para absolutamente todas las locuras que estabas haciendo, dejar 50.000 likes y por cierto, el Instagram de también lo tenéis abajo en la descripción que es un máquina. Así que haz lo que quieras con nosotros y yo tengo bastante miedo Ahora, dame la mano un momento, quiero que respires profundo, déjame el cuerpo relajado, Cierro los ojos También quiero que dejes el cuerpo relajado, que nada te moleste, simplemente te sientas en mi voz en todo lo que te voy diciendo, y nada de lo que te voy a decir quiero que respires poco a poco, y poco a poco lo desmundo de tu cuerpo, músculo, músculo se va relajando y eso es, no te caigas, sobre todo no hay que nada. tú déjate llevar de todo lo que estoy diciendo y te vas a dejar de llevar completamente 5, completamente relajado, 4, simple al calor, 3 y descansas, eso es, de malestar, completamente a gusto, completamente pesado, completamente caído. con relajado, súper tranquilo. Naka, le pones un momento, ponte aquí. ¿Estás a gusto? ¿Relajado? Mira. Déjame el cuerpo pesado aquí. Mira, mira que bien. Pues como cada vez te relajas más y descansas. Eso es sin frío ni calor ni malestar. Completamente de gusto, completamente de paz, completamente relajado. Tres. Y descansa profundo. Eso es sin frío ni calor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y es que quiero que lentamente vamos a hacer una pequeña visualización. Quiero que imaginéis que ahora estáis aquí en casa. Y quiero que imaginéis que visualicéis cómo es el sótano. Quiero que imaginéis que el sótano es un sitio agradable. Todas las cosas buenas que podéis encontrar allá. Simplemente es más, en el de los ojos... Notaréis pues, que os sentiréis a gusto, que os sentiréis relajados Y notaréis que esa percepción habrá cambiado un poco Ya no será una sensación de no querer ir Sino será una sensación un poco de, de que, bueno, que no, no es que se entusiasme la idea Pero que no le tenéis tanto miedo, que ese miedo habrá menguado un poco Y os sentiréis con un poco de, de curiosidad de ver qué hay Poco a poco, eso es harta, puedes ir viendo los ojos lentamente Nácar, tú estás bien, tú me vas a ver las los ojos antes Siempre despiertas antes, pero... ¿Sí? Eh, eh, o sea, Bien, sí. Rajado, <ríe> te veo muy rajado Mira, si queréis vamos... ¿Tenéis ganas de bajar los sótano? A ver, yo me he imaginado que hay una planta de Hawái ahí abajo, pero uf, un poco... Nah. Mira, pues si queréis vamos a bajar eso un momento y comentáis un poco cómo lo veis, ¿vale? ¿Qué os parece la idea? Hermano, no entiendo, no entiendo nada, tío. No no o sea, no Mira, os dentro, dale y luego comentáis, ¿vale? No que pasa nada. Vale. ¿en serio? Sin miedos ¿Me deseo bajar en serio? Hermano, estoy flipando, estoy flipando No quiero bajar, pero tengo que bajar, bro Lackar, bro Dakar, espérate, espérate es? <risas> Espérate que no me gusta nada de esto Pero Dakar, pero párate, dale, dale ah. no, no No, no, no Escúchame, escúchame, escúchame Vamos a pensar, sí, ya sé que hay Dakar, escúchame, vamos a... Dale a abrir, dale a abrir No, no, no, no, no, no ¿qué? ¿Qué Que es un saludo rarísimo en el sótaro No sé no. Vamos, vamos? No el... de... sabemos cuánta gente, pero seguro que hay gente, hay personas. ¡Arta, Aráca! bien? ¿Qué hacemos? ¡Que no se puede bajar al sótano! ¿Tú Eso sí, es de... que. ¡Becario, ¿qué haces? ¿Qué voy a hacer con esto? Vale, ¿No lo que también vamos a hacer es intentar llevar al ascensor a ver si sube. ¿Llamamos? vamos. Vale. ¿El qué? Vale, muy bien. ¡Muy bien! ¡Han a ¡Han salido! el sótano! ¡Muy bien! ¡No, pero han salido! ¡No, que no pueden salir! ¡Que no se sabe lo que hay abajo! ¡Arta! Entra, entra, sí. entra y ves a buscar. ¡Toma! ¡Entra tú! ¡Echa tú. tú! ¡Tira, tira! No. ¡Sin miedo, sin miedo, becario, sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Que ¡Oh, ¡Qué va a ¡Va arriba! ¿Qué hacéis? Pues. Por... ¡Para! ¡Chico! ¡Para! ¡Abrí! ¡Chicos! ¡Que le estoy dando al botón! ¡Para abajo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, un momentito. Un calma absoluta. Mira, dejad el cuerpo relajado, Nácar. ¿no? que, que es. eso. relajado, tranquilo, completamente en paz. Arta, ah, mira, perfecto, se escatas. Eso es, completamente es agusto, bien, completamente bien. relajado. Y simplemente ya ven los ojos, y estáis completamente a gusto. Fuera de ojos, toda desaparecida, sentís increíblemente bien. Perfecto, Arta, los ojos y se despierta. ¿Qué tal? Hasta luego. ¿Has visto lo que tienes? Vale, ¿has visto lo que llevas detrás de la sudadera? Aquí. ¿Cómo que detrás de la también! Quitar la sudadera, quitarla, quitarla. -la? Quítate la, la sudadera. No, Mira. Quítate la sudadera. Un cartel. Y tú también la llevas. Quitarle la sudadera. ¿Qué coño hay ahí abajo? Pero sí. No sabía nada. ¿Qué hay en el sótano? ¿Por qué hemos llamado al ascensor y no estabais? ¿Cómo no vamos a salir al ascensor? No? no, que está grabado, hemos ¿Qué? llamado ¿Qué? al ascensor y no había tío, nadie tío, Ya de... Como de un minuto habéis subido al nosotros Esto no lo habéis puesto vosotros seguro, tío ¿Que sí. no! ¡Que está grabado todo! ¡Míralo! Yo no salí no. al ascensor Yo tampoco, sí. Yo no nada. Sí, todo si solo hemos subido y bajado no. no. Grabado ¿Cómo ha subido al ascensor y no había nadie? Habéis bajado el sótano y habéis salido de la estancia. No, que no sois conscientes, que acabáis de bajar al sótano, habéis salido de ascensor, os habéis puesto a dar una vuelta por el sótano, no sé qué cojas ¿Y hay. y, ¿Y nos habéis ha subido, puesto, ¿alguien ¿Alguien ha y alguien ¿no? os ha puesto esto, vale, antes de que hayamos hecho otro truco, venidos conmigo vamos a hablar unas cosas porque si no se va a liar y bastante vale pero qué había ahí te habéis bajado que no nos hemos ¿Qué, qué había no está prohibido es está prohibido lo dijimos el locos? primer día que vinimos a pero es la boca tío que, que yo qué sé tío hemos entrado al en ascensor y estaba todo oscuro no se veía nada es como ¿Qué ¿Qué no está, ¿a no a una habitación sin luz que no estabais que habéis bajado al ascensor habéis salido hemos llevado al ascensor y no había nadie nadie mira escúchame. vamos a hacer el último truco y vamos a intentar que Ari recupere la memoria porque yo no he visto absolutamente nada Nada, ni he bajado del ascensor. Os lo prometo por mi madre. a Deja su cuerpo pesado y simplemente descansas. Eso es. Eso es. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿Nos voy a intentar ¿No? tirar la piscina. No voy a fijar absolutamente nada, de verdad Máximos cuadros Están completamente al cuerpo Y ya está, lo punta con punta Aquí, perfecto lentamente quiero que dejes el cuerpo relajado Súper tranquilo Bármese eso, descansas profundo Relajado, tranquilo, muy bien lentamente lo mismo Voy a imaginar que vamos a poner el cuerpo completamente recto Notas como los brazos se quedan aquí completamente rígidos Notas como los cuerpos Van a ir los tres al agua, Qué locura Notas que estás completamente rígido. Lo mismo que si mover los brazos Notas que están también completamente rígidos es una cosa muy extraña y muy graciosa Y no tienen ningún sentido, mira, puedes abrir los ojos, fíjate, harta es muy curioso porque es que está rígido duro y vamos a hacer una cosa muy curiosa Mira, creo que imaginéis aquí que tengo una fuerza Una especie de fuerza magnética Que lo que va a hacer es que os va a empujar hacia atrás completamente Fijaos, que fuerza fuerte con Cargar, y cuando se empujar es como que hacia atrás Completamente rígidos, pero caís Al momento que lo el agua, la presión desaparece, mira, mira ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ si no es el bueno. agua, qué te tengo, Ya no te queda, desaparece, Ahí desaparece, todo normal. Bueno, bien, me al final. He, me he quedado como pegado en el sol. Y sur. en el aire no he podido despegar las manos de ese plan. Me he roto al caer, eh. Me, me noto raro, es como si sí, hubiera roto. roto la atadura Pues ya estamos justamente, ahí está Ari Y nada, pues Ari, vamos a intentar hacer que recuperes la memoria Chicos, Comunicado. creo que es un momento bastante, bastante decisivo y bastante importante Tú déjate llevar, tú relájate y a ver qué sucede, ¿vale? Pues mira, suéltame el cuerpo, relájate Así, vale, ponte cómoda, baja si quieres los pies, que estés cómoda Y te pediré que cierre los ojos eh, Tranquilo, cierro los ojos aquí los ojos, tranquilo, ahí, tranquilo, cierro los ojos, perfecto Quiero que mantengas los ojos cerrados y simplemente que vayas respirando poco a poco y vayas dejándote llevar completamente. Voy respirando y ve notando como cada músculo de tu cuerpo poco a poco se va volviendo más y más pesado y entrando en un estado de absoluta relajación. Completamente a gusto. Cuatro, dejas el cuerpo relajante y la tienes el brazo, tú te sientes completamente tranquila. Tres, sin frío ni calor, ni malestar, completamente a gusto, dos, uno, te te por completo, deja que el cuerpo pese y te sientes completamente a gusto. Fíjate que estás consciente, estás escuchando todo lo que te rodea, escuchas a los compañeros, escuchas a la gente, me estás escuchando a mí, pero simplemente que estás dejándote llevar y quiero que imagines que en una... Hay una pizarra, una pantalla más bien dicho. Esa pantalla está cerrada. Y en esa pantalla, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño juego. Y es que esa pantalla están todos los recuerdos que ahora mismo están como, como apagados, que están cerrados. Quiero que visualices esa pantalla y fíjate que en esa pantalla, en el momento que se venir, te van a empezar a venir imágenes, te van a empezar a venir cosas, pequeños recuerdos que has tenido en un pasado. O sea, quizás ahora mismo no te recuerdas, pero en el momento que, que tú misma y en tu imaginación financiera de esa televisión te van a empezar a venir algunas pequeñas imágenes. Y cuando veas los ojos vas a empezar a acordarte poco a poco de todas esas personas que estaban allá. Así que cuéntete los ojos y quiero que te dejes llevar, que experimentes, mira una, dos y abre los ojos poco a poco. Ari, Ari ¿te acuerdas de nosotros? ¿Sabes sí. quién es él? El... Ah, ya. No pasa nada. Bien, dame la mano un momento, respiro profundo. ¿Vale? Completamente tranquila, sin frío ni calor, respirando poco a poco Y te vas sintiendo completamente a gusto, 3, 2, 1 Y ahora la cuenta de tres, es los ojos, completamente a gusto, completamente relajada Completamente tranquila, 1, 2, y abre los ojos ¿Qué tal? ¡Buenas! ¿te acuerdas de nosotros? Yo soy harta ¿Sabes quién soy? ¿Qué sí, quieres algo, tío? Yo qué sé, tío, estoy, que estoy en shock. Recortando. ¿Qué quieres que le diga? Es tío? tu padre. ¿Qué quieres que le diga? Tío? Yo soy Kille, yo, Quique, nácar, yo soy Nakan, el Rosario. Creo que no acaba de funcionar. no es tan fácil. Tío. Yo os lo comenté, yo os lo comenté que era difícil, que era una cosa que realmente es muy complicada hacer con hipnosis. Ya. Yeah. Cada vez más relajada, eh. Ya he perdido toda esperanza, ya no sé qué podemos hacer. Yo tampoco, no tengo idea. Vamos no, a darle las gracias a Arnau porque al menos uh -huh. lo ha intentado. Uh -huh. Sí. Gracias Arnau Vamos a right. Ha sido un poco difícil, pero bueno, se lleva a ver